Todas las personas que han estado embarazadas alguna vez saben que es casi imposible que todo el mundo tenga experiencia o no. Trata de poner su granito de arena dándote todo tipo de informaciones y perpetuando mitos sin validez científica. Estos son algunos de los mitos que no deberías creer. Picuda si es niño y redondeada si es niña. De acuerdo que cuando no había ecografías, esta creencia tenía algún sentido. De hecho, y por estadística, se cumpliría en el 50% de las ocasiones, aunque fuese tan fiable como adivinar los números de la lotería. En realidad, la forma de tu barriga no tiene nada que ver con el sexo del bebé, sino con la manera en la que está colocado el feto y la forma de tu útero. Además, a lo largo del embarazo verás que tu barriga va cambiando, no solo creciendo, sobre todo si tu bebé es de esos que no para quieto. Incluso en la recta final llegarás a percibir pequeños montículos en tu tripa de vez en cuando y no te preocupes, es solo tu bebé lanzando su bracito o su pie al moverse. Aunque a nuestras madres se les hubiera recomendado comer por dos y se considerase normal que una mujer engordara desaforadamente durante el embarazo e incluso no se viera problema en que fumasen o bebiesen una copita de vino de vez en cuando, lo cierto es que los avances científicos nos demuestran que lo importante no es comer más, sino comer mejor para tener tus necesidades y las de tu bebé cubiertas y que tu embarazo se desarrolle felizmente. Hacer esto es muy fácil, solo tienes que aumentar los lácteos para la obtención de calcio, las proteínas, los alimentos ricos en hierro como las legumbres o las espinacas, comer verdura y fruta fresca bien lavada y evitar los alimentos preparados, muy ricos en grasas y azúcares, la bollería industrial y las bebidas carbonatadas. Aumentar mucho de peso no es bueno para ti ni para tu embarazo. A menos de que tengas alguna complicación médica en tu embarazo, como placenta previa, manchado, riesgo de aborto, lo cierto es que el sexo durante el embarazo no solo es seguro, sino que es muy recomendable. Durante el primer trimestre apenas notarás diferencia, salvo quizá un mayor deseo y una mayor facilidad para llegar al orgasmo, gracias a que el útero está más irrigado. Durante el segundo trimestre tu tripa aún es manejable y el sexo no revestirá mayor problema. Tu hijo no sentirá nada y no te preocupes, está protegido por el líquido amniótico y el tapón mucoso. Durante el tercer trimestre quizás te es más incómoda porque tu barriga es muy grande y tú ya estás un poco cansada. Pero si te apetece, el sexo es totalmente seguro. En contra de lo que se suele pensar, los orgasmos no adelantan el parto. Si te habían dicho que no te podías dar baños de agua caliente o bañarte en el mar o una piscina estando embarazada, ya puedes decirles a todos que están muy equivocados, sobre todo durante el último trimestre. Meterte en agua calentita es estupendo para la pesadez muscular. Entre 10 y 20 minutos es el tiempo adecuado para relajarte y no coger frío, y la mejor temperatura para el agua son unos 30 grados para que el exceso de calor no favorezca la aparición de varices. El frío del mar o la piscina también son estupendos para desuntumecer un poco y estirar tus músculos sin notar el peso extra de la barriga. Así que ya sabes, si te toca alguna parte del embarazo en verano, no te preocupes y aprovecha, os beneficiaréis tú y tu bebé. Si te encantan tus mechas pero llevas tres meses con raíces porque te han aconsejado que mientras estás embarazada no te tiñas porque A. No te cogerá el color. B. Es perjudicial para tu bebé las dos anteriores, lo mejor es que vayas pidiendo ahora porque te aseguramos que te puedes ceñir con toda tranquilidad. Los tintes que utilizamos hoy en día no contienen ninguna sustancia que vaya a ser absorbida por el cuero cabelludo y vaya a perjudicar el feto. Si aún así todavía sigues preocupada, lo mejor es que utilices tintes vegetales y ecológicos completamente inocuos que puedes encontrar en tiendas bio y en algunas peluquerías especializadas. La creencia de que las embarazadas no pueden comer pescado viene de cuando no había camiones refrigerados y los peces viajaban, en el mejor de los casos, entre hielo, y no llegaban a las pescaderías en condiciones óptimas. Hoy en día las condiciones son distintas y desde hace bastante tiempo la medicina aconseja a las embarazadas comer pescados como la sardina, el salmón o el lenguado para obtener omega-3, calcio, vitaminas y yodo, siempre y cuando no sean crudo ya que incrementa el riesgo de contraer anisakis, que, aunque directamente Directamente no es peligroso para el feto, si lo es para la madre, podría poner en riesgo el embarazo. Lo siento, tendrás que olvidarte del sushi y del ceviche durante una temporada. No sé quién puede decirle a una embarazada que está fea, pero hace no mucho aún se decía que los embarazos de niños te ponían más guapa y los de niñas más fea porque te robaban la belleza. En fin... Como comprenderás, esto no solo no tiene ningún fundamento científico, sino que es una tontería enorme. Lo que no es ninguna bobada es que las embarazadas sufren cambios en su aspecto. El pelo les mejora, la cara se vuelve más luminosa, por una mayor irrigación sanguínea, aunque también se le hinchan los pies y las manos o le salen manchas en la piel, pero todo esto no es más que las consecuencias del propio embarazo y de los cambios hormonales. Tranquila, todo pasa. A menos de que tu médico te indique lo contrario, hacer ejercicio durante el embarazo es más que recomendable y, contrariamente a lo que se pensaba en tiempos de nuestras madres, las embarazadas deben hacer ejercicio por varias razones. Está demostrado que mantenerte ágil y en forma durante el embarazo ayuda a no coger más peso de lo debido, a estar más feliz, a dar a luz más fácilmente y a tener un posparto más corto. Ejercicios en el agua, yoga o cardio de baja intensidad son los más indicados para estos meses. Pero eso sí, nadie mejor que tú para saber hasta dónde puedes llegar en cada momento del embarazo. Lo importante es sentirte bien, no presentarse a embarazadas del año. Lo de que si no comes lo que te apetece, el bebé saldrá con una mancha con la forma de santojo antojo, es uno de esos mitos que resiste el paso del tiempo, aunque no tenga ninguna lógica, ni por supuesto base científica. La verdad es que, aunque no se sabe a ciencia cierta por qué nos apetecen unos alimentos más que otros durante el embarazo, existen varias hipótesis plausibles que responden a su eficiencia nutricional. Los melocotones podrían estar relacionados con la necesidad de beta-caroteno, la necesidad de proteínas con las ganas de comer carne roja o simplemente que necesitas algún mimo para sentirte mejor. Lo cierto es que sea lo que sea, no pasa nada porque te des algún capricho de vez en cuando, pero tienes que saber que si no te lo das, a tu hijo le dará igual. Esto es el cuento de Viejas por Excelencia. Si tienes ardores estomacales es porque tu bebé va a nacer con mucho pelo. Nada más lejos de la verdad. Durante el embarazo, los órganos internos como el intestino y el estómago se desplazan a causa del crecimiento del útero, lo que ayuda a que varíe su funcionamiento y, sobre todo, a que el aumento de progesterona relaja el músculo del esfínter esofágico y hace que el contenido estomacal regrese acompañado de los ácidos. Para evitar este molesto reflujo, evita tumbarte después de comer, los alimentos ácidos como los cítricos y bebe leche. Quitar, no hay nada que te lo quita al 100% salvo el parto, pero al menos estarás un poco más a gusto. Aunque ha cambiado mucho durante los últimos años la forma en que las mujeres se enfrentan y disfrutan de los embarazos, aún escuchamos mitos como estos que, sin mucho sentido, seguimos replicando de generación en generación. ¿Y tú? ¿Qué otros mitos has oído?